Ramón Antonio Contreras, comerciante en el municipio de Las Guaranas, solicita al director regional nordeste de la Policía Nacional que aumente el patrullaje policial en la carretera que comunica ese municipio con San Francisco de Macorís, ya que según sus declaraciones, los robos y atracos están a la orden del día. Tengo un negocio en Las Guaranas, quiero hacerle un llamado al general. A mí no me han atracado todavía, pero no quiero que me atraquen. En el transcurso de la empanada, no en una empanada de Huiza, hasta la bomba de gasolina la nativa. Hago la historia, que están atracando mucho. Yo nada no más hago los comentarios en la guaran, que me quitaron el motor y me atracaron. En general que esa bilanza que hay pone detalle ahí, en hora donde está todo el mundo corriendo, la poca de madrugada, están atracando mucho por ahí. Giovanni Cordero, NTN, su noticiero regional.